Eh. Plate con ley. ¿Qué es esto? TV Cast 2022. ¿Qué es esto? Presidente, José rame. Antonio. Claro. claro. Dijen con escopeta. Los patos quincheros. Hay que ser chileno. ¿Qué es esto? Poner en arma en el rodeo. ¿Qué es esto? que especial Fiestas Patria 2019. ¿Por qué seguimos trabajando? Yo dije que bueno? casaría presidente yo ah, a España. Eh, es. Entonces, eh, no sé, trabajo. Mujer caucásica heterosexual opinando. ¡Ay, ah, ay, ay! Ok, ok, ok. Quinta comisaría. Ya, es como un, un zapping. Igual está bueno el formato. Voy a sus... A ver. Veamos. Veamos, veamos. Video. ¿Homero Chilo? ¿Es Homero Chilo? Hola, amiguitos. He venido a hacerles. ¡Recordatorio! <risa> Espérate, ¿este no, a él no lo funaron, ¿no? Sorry que, Solo que pregunte, pero creo que al, al teomero chino lo hayan funado, ¿no? <risa> Espero que haya salido de la funa, mi papi No, es el crosser, ¿no? ¿el crosser no es el mismo? Ya, perdón, estaba, estaba, estaba preguntando nomás, estaba preguntando eh, ay mira, escríbete en el link y búscalo A todos los A de Jorge Alía en el festival ah, de gui ah, ah, ah, ah, ah. <risa> ¿Por qué sigo esto? Alcaldesa atención, ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención! ¡Atención! <risa> ¿Qué es esto? ¿Invitación Culia Penca del huevito ese? ¿Qué es esto? No me acuerdo de visto esto alguna vez, <risa> Oh, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Ivitación culiapenca o congreso Dinero. ¿Qué ¿Di hizo <risas> el clip del dinero? Pero ese es Cristian Goz, a mí no me engañan. Dinero. Ese es Cristian a mí no me engañan. A mí no me engañan. Oye, el meme, el meme revivió en este stream la cagó, güey. <risas> me acuerdo que sale. <risas> dinero. Si poní el video, el siguiente video recomendado. Dinero. Es el ¿El del Dylan? <ríe> si murió, tomado el siguiente video recomendado del Dylan. ¿no? Bien, ¿Qué tal? ¿Cómo va? <ríe>